Ambiente mágico en Sevilla, en la tercera edición de la Navidad en el río, ahí está el río Guadalquivir y en el Muelle de las Delicias, esta feria navideña maravillosa. We wish you a Merry Christmas. We wish Mantengan la distancia de seguridad de metro y medio, tanto en el recinto, como en las colas de espera. Un saludo muy especial y los mejores deseos siempre, siempre para ti. Recuerda, la vida es bella porque tú estás en ella. Y importante siempre sonreír. Sí, también lleva incluido una pista de patinaje de hielo <risa> veremos veremos si nos animamos también a practicarla Y despedimos el video, cuídense mucho, córtense bien, disfruten de la vida y hasta un próximo video, premines, cuídense mucho.